Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es poner un slider aquí en la sección del título grande. Aquí en esta sección vamos a poner un slider y vamos a ver cómo lo hacemos. Para eso vamos a dirigirnos acá a plugins. Y nos vamos aquí, una vez que estemos en plugins, vamos a añadir un nuevo plugin. ¿okay? Vamos a añadir uno nuevo. Y vamos a buscar este que dice Meta Slider. En el buscador buscamos aquí esta Meta Slider. Y vamos a instalar este plugin. Muy bien, ahora lo vamos a activar. Entonces aquí seguramente... Ya está activado METE Slider. Muy bien. Fíjense, si nos vamos aquí el, al backend, al escritorio, aquí ya aparece METE Slider. Vamos a darle clic aquí. Bien, ahí está. Huyen METE Slider. Le damos clic aquí para añadir un nuevo slider. Muy bien, y vamos a vamos a añadir una nueva diapositiva le damos a clic aquí y vamos a buscar vamos a buscar la imagen que queremos en este caso en este caso vamos a, a subir archivos vamos a buscar los archivos en nuestro en nuestra computadora Vamos a ir subiendo imágenes. Vamos a subir tres imágenes, ok. Vamos a subir otra. muy bien, entonces aquí ya estoy subiendo la tercera imagen y listo, ahí tenemos las tres imágenes muy bien y esas tres imágenes, fíjense ahí está están con su check las tres y dice añadir al slideshow, la vamos a añadir esas imágenes, las tres fíjense, ahí tenemos ya las tres imágenes añadidas al slideshow muy bien, y fíjense el código el código que se ha generado aquí dice metaslider y de igual 109 este código es muy importante este código lo vamos a copiar ok lo vamos a copiar ahora vamos a ver dónde copiar pero antes vamos a guardar acá guardamos allí y nos vamos ahora sí aquí donde dice apariencia personalizar nos vamos aquí a las secciones de la página de inicio, nos vamos a la sección de título grande, contenido principal y aquí donde dice show code del carrusel, pegamos ese, ese código. ¿Okay? Hemos pegado el código y fíjense ahora cómo aparecen los sliders. Vamos a darle publicar, aquí para verlo más grande vamos a refrescar, fíjense cómo aparecen los sliders, pero aparecen muy, muy chicos en este caso podemos nosotros agrandarlo entonces fíjense le cambiaríamos entonces de tamaño vamos a cambiarle entonces el tamaño vamos a agrandarlo ok bien vamos a regresar entonces aquí vamos al escritorio aquí estamos nuevamente entonces en el slider que hemos que hemos añadido y vamos a aumentarle de tamaño vamos a ponerle más ancho vamos a ponerle 1200 píxeles por 400 bien igual a los demás a todos todos estarán entonces ahora con esta nueva medida vamos a guardar Ok, ahora sí vamos a refrescar nuevamente aquí. Fíjense, ya aparecen más grandes los sliders, ¿verdad? Aparecen más grandes los sliders. Ok, para que no se vea esta imagen de fondo aquí, imagen de fondo, vamos a eliminarla. Entonces, nos vamos nuevamente aquí a Apariencias, personalizar. Y nos vamos aquí a opciones avanzadas, aquí donde dice imagen de fondo y vamos a eliminar esta imagen de fondo. Ok, vamos a darle publicar y ahora nuevamente vamos a refrescar. Y listo, ahí se ha eliminado la imagen de fondo y fíjense ahí tenemos ya nosotros nuestro slider y después ya con lo demás que sigue de la página, ¿verdad? Bien, entonces esa es la forma de poner un slider en la sección de título.